hermano tu nombre un dominicano aquí en Puerto Rico Dame tu nombre. Juan Beltrán Juan Beltrán ¿de qué parte de dominicana tú eres? De la ciudad de la Romana la Romana dime cómo cómo es la vida aquí en Puerto Rico la, cómo cómo interactúan los dominicanos hablando de Puerto Rico bueno aquí la vida es prácticamente normal sabes es como si fuera Santo Domingo porque aquí hay sitios que nada más es dominicano y, Prácticamente es igual para nosotros muchos que vivimos aquí ya muchos años. Lo que sigue en términos económicos, tú sabes, esta parte donde estamos es un poco más cara. Que el viejo San Juan. ¿eh? Exacto, es la parte del viejo San Juan. Eh, cuanto a, en cuanto al costo de la vida es un poco más cara que las otras partes, como es turístico y eso. ¿Cuál parte tú le recomiendas a los dominicanos que vengan, que sale más menos costoso? Bueno, el área más es el área de Río Piedra. Río Piedra. Ahí es, hay mucha tienda que se vende al costo, el Ibu, hay muchos que no te los cobran. Pero donde están todas las tiendas que la mayoría de gente compra aquí es Río Piedra, el Paseo de Diego. Es una área que no es cara, o sea, es un área para los, para los que viven aquí. Es donde más dominicanos hay también, que tienen negocios y todo. Ahí, ahí está. Pero no te preocupes, cobra que esto en vivo, ahí va cobrando su, su pasaje, entonces y para fiesta ¿qué le recomienda a la gente? Bueno, si es aquí en el área del viejo San Juan para fiesta les recomiendo el Moreno Spot, que está ahí mismo más abajito de la plaza donde lo tomé, en la plaza Colón, está la calle está la calle ah, San Sebastián allá arriba que es donde están todos los bares Store, que ah, esa no, es la que mejor, es el mejor área para sí saben ahí la seguridad es 100% bien, ¿cómo te tengo que y ¿tú? ahí gozan y disfrutan la música que quieran salsa, merengue, bachata sí, sí. Ahí, ¿Cuál, es, ¿cuál es la música típica de aquí? De... aquí la música típica en sí es aquí el, la música nacional es la salsa pero está la plena que es música típica que es como una sí, sí. música de campo es eh, como el merengue típico, la bomba y la plena oh, pero aquí se baila merengue, salsa y bachata si fuera allí en Santo Domingo también sí. hoy eh, oh, oh, específicamente estás en la celebración del Día de San Juan y aquí se, por lo que vemos en cada plaza, en, la, en las playas se celebra, Hablando de eso del Día de San Juan bueno ahorita después de las 6 de la tarde toda esa área no se puede caminar cerca de la playa porque la gente eh, Coge para allá, pasar la noche ahí hasta la una, a las 1 o las 2 de la mañana. ¿A tirarse de espalda? A tirarse ¿no? 12 veces de espalda y los que no trabajan como se quedan 12, hasta 12 mañana. Veces. 12 veces veces sí. de espalda. Y los que no trabajan se quedan hasta mañana a las 12 del día. ¿Pero ah, que, ¿qué, qué significa eso? ¿A tirarse es 12 veces? ¿Qué es ah, eso conseguir? es para la suerte, eso es como cuando se va el año. Que la gente bu busca 12 uvas aquí, pues la gente tú, se tira en la, en la playa. ¿Y tú te has tirado 12 veces? Claro, yo me he tirado hasta 24. Ah, para do Para doblar la suerte. Sí. Piensa sí. que ha tenido buenos resultados. Eso es, tú sabes, eso es mito mi de la gente, y, pero hay gente que le funciona porque la suerte es individual. Por si acaso, ¿verdad? Sí, la suerte es individual y uno me lo regaló un multimillonario ayer, que yo monté. es de un millón? Sí, me dijo que para la suerte. Pues, como yo nunca la había visto, dije, bueno, para todo el que se monte aquí, coja algo de la suerte también. Venga, que venga, sí, sí. Que, que, que venga suerte. Así que le toca a ustedes también. <risa> qué, qué Pero no darle la mano para que para salga la suerte? Eso, la eso es así, eso es así. <risa> La suerte divina y de señor. Así claro. es el Señor, eso la pasa todo. Entonces, dime, ¿y cuál es otra curiosidad de tú, tú podrías decirnos de aquí de Puerto Rico? Bueno, que tienen que visitar el área de piñones. Eso está a 20 minutos de aquí. Y ahí es donde hay otra comunidad dominicana, bien, hacen mucha comida típica de aquí de Puerto Rico y se pasa bien. Ahí se disfruta mucho. Okay. se llama el sitio ¿De una área? se baila bachata, merengue pero hoy es imposible llegar esta noche allí porque todo el mundo coge para esa área de playa eso ahí es playa y todos los fines de semana la gente coge para allá y ahí es otro de, la, de los sitios que son más, más económicos que aquí en el viejo San Juan las bueno, cervezas bueno, son bueno, caras no ah, pero disfruta igual, casi disfrutar no, no, no, no. nada, pues entonces ya usted sabe, mándele un saludo a, a toda su gente, en este caso a la gente de Sosúa, que usted le va a mandar un saludo, a a la gente a de Sosúa, ah, no, que Tiren para adelante con eso del turismo para allá para ponerlo a crecer. Que no se queden atrás y un saludo a todos allá. Nos vemos pronto. Ok, lo esperamos en la, en la playa, en toda la zona de para allá. ¿Ya ah, de que vaya la próxima vez voy para allá para Sasú. Ok, hermano. Gracias. <risa> Seguimos aquí. Miren el trayecto. <risa> Vamos para allá. Uh -huh.